No podrás quedarte en casa, la revolución no será televisada, no podrás jugar con el mando, a encender, y apagar, a encender y apagar, ni dormirte en el sofá, ni correr a coger más cerveza en los anuncios, ni recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ni No será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada.